...el festival es un espacio de circulación, de difusión... ...de películas, no comercial sobre todo... ...de películas comprometidas con los derechos de las mujeres... ...donde convocamos no solamente a mujeres directoras... ...sino también a hombres a mostrar sus materiales... ...comprometidos con los derechos de las mujeres... ...con perspectiva de género trabajamos sobre diferentes secciones... ...que tienen que ver con el trabajo, la salud... ...el compromiso político, las diversidades... Eh, violencia, o sea, el foco está puesto en, la, en las problemáticas que nos atraviesan como mujeres. Ya históricamente los, los ámbitos de trabajo están copados por los hombres. Sobre todo estos ámbitos donde los técnicos son, son hombres, y ¿sí? O sea, de a poquito creo que la lucha de las mujeres que tuvo que ver con la lucha de la, que, que se vio en la calle y que está sucediendo, eso hizo que empezara a, a moverse algo. El otro día justamente fui a un canal y la productora me dijo, fíjate cuántas mujeres somos, había una mujer y más de 100 hombres, o sea, no se veía una alma femenina en el canal. Entonces, eh, bueno, creo que es un trabajo de concientización, de sensibilización que lleva todo un, un tiempo y un proceso y que de a poco la lucha feminista está, eh, bueno, queriendo que eso suceda, pero, pero falta, falta un montón. analizar justamente las relaciones de poder, eh, los roles que se le atribuyen a los diferentes géneros a nivel social eh, y lo que hacemos un poco con esta muestra es eh, bueno, acercar estos estudios para desmontar los estereotipos y los roles que, que reproducimos a nivel social y que reproducimos también a través de los medios. Feminismo es la búsqueda de la igualdad entre hombres, mujeres, mujeres. Bueno, nosotros también digo sumamos a otras, a otras identidades como pueden ser trans, eh, travestis, etc. Eh, básicamente es eso, buscar la igualdad, que todos tengamos las mismas eh, posibilidades en el campo laboral, en el campo afectivo, en el campo de salud, en todas las esferas eh, sociales. Este año tuvimos 129 películas, eh, aquí en Argentina eh, tuvimos como un 40% de, de la programación total. Ficción, documental, experimental, cortometrajes, largometrajes, retrospectivas. decía pobrecia, no de tienes que luchar contra la sociedad porque... Sí, sí, sí,